Estamos aquí presentes, la vida, la vida, la de las organizaciones sociales buscando fortaleciendo eh, la decisión que tenemos que tomar como mujeres. En cada uno de los hombres acompañando esta situación crítica para los nosotros. Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos. la de la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 Y sigue abandonado, y sigue igual, y la policía no hace nada, y nada. Y en debemos este decirle al gobierno de la provincia de Río Negro que debe escuchar a Balsa Las Perlas. Son las 21 horas de este jueves 25 de noviembre, y en Balsa Las Perlas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 reconche su madre. Llévenlo. ¿A dónde lo llevan? Mira, ya llevamos dos años de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 estamos como a, eh, Todavía nos falta un poquito. ¿no? Para poder seguirte relatando lo que pasó, o sea... respire. Eh, y... no, respire ¿no? <risas> Volví a tomar si sí, después se puede cortar. Ya. Bueno, nos fuimos caminando todo el rato.